Vamos a probar la máquina inútil en el museo de los inventos de Barcelona, Miva. Miva, que no es un pero bueno, la máquina inútil. Ahora sé por qué es tan adictiva, aunque sea inútil. Me enganche, ¿eh? no lo creáis. Bueno, vale, ya paro. Máquina inútil engancha porque el, el cerebro en general de las personas y así, o como mínimo el mío, no soporta que si haces una cosa te la destruyan en el mismo momento, no pasan ni 5 segundos y ya está destruido, tienes que volver a hacer ese trabajo. Abrindo portas. Abrindo portas. Ai, estou. Por Bueno, pues fuimos al Museo de Cera de noche en el espectáculo ese de Horror Box. Y bueno, a mí me separaron de mi hermano en el ascensor. Bueno, aunque luego nos volvimos a encontrar, y quizás la gente se pensó que formaba parte de la historia de la trama. Y bueno, después al salir, ya del todo del espectáculo, eh, habían palmas todavía por ahí en una tienda. Habían palmas de Ramos, el día de Ramos, y eran palmas de esas de chica tan, cargol, tan liadas, y parecían, lo, la, parecían la costilla, no, parecían la columna vertebral y lo, el tórax de abajo de, de, les, de los esqueletos. <ríe> y bueno, luego vi una tienda que parecía que decía, huerto y jardín, pero lo, lo leí mal y lo que leí fue muerto y jardín muerto en el jardín, en el jardín hay un muerto en el jardín <Supir -es> <Supir -es> que vamos a enterrar a Phineas y Ferb en esta playa que vas a ser... Bah. dentro, de los, dentro de la, del museo yo me liaba con todas las cortinas <Supir -es> No paraba de chocar con ellas, incluso una vez me quedé casi atrapado y eso Que como iba, siempre intentaba ir por el medio Y luego por el, y a veces y, si no había dos pasillos con gente, con muñecos a las dos bandas Entonces me ponían una, en, en, en, a la izquierda creo, sí Entonces a la izquierda choqué con, había la cortina y choqué con el marco de la puerta y no pasaba No podía pasar Así, ah, y luego me perseguía Uno que me dio la carta Bueno, si no habéis ido Id, que si no os haré demasiado Spoiler, así que id, id Id, Id al museo de Sena. Horror Box Experience, está muy bien Horror Experience Bueno, id al museo de Cera, De noche, sí, está muy bien Si vais por atrápalo, que quizás os dejo aquí Aquí debajo os dejaré Un enlace o algo Podéis ir a con atápalo y usarle a 12 euros O también podéis participar Al sorteo que hacen cada día Para entrar ganadas ah, Entrar ganadas gratis, no qué bien hablo yo Entrar entrar ganadas gratis Otra vez no, ganar entradas gratis Ahora <ríe> Así que bueno También Bueno, me perseguí a uno Y bueno, si no estoy en, si no estuviera en el medio Se cae uno y puff Y casi me atrapa un no, no se cayó ningún muñeco, sino uno que de esos que se mueven, un actor, casi me atrapa si no hubiera estado más cerca. Bueno, al revés. Si no hubiera estado más lejos, entonces sí que me, me atrapa. Otra anécdota muy buena es que fuimos con unas, eh, unas que conocimos y bueno, una se llamaba Lorena y llevaba un collar con su nombre... Después allí había una zombie chica del exorcista o así, más o menos mezcla, y la perseguía ella. Se le acercó, la miró fijamente, le dijo su nombre, y ella se. La Lorena se asustó, porque se pensaba que. Eso. Se pensaba que le había adivinado el nombre. <ríe> y tú, bueno. Y después mi hermano se acordó de que te... ella tenía el collar como en los Simpsons, ¿no? Bueno, ahora vamos a la a volver a devolver libros, que cogimos... ¡cogimos! aunque agarramos... bueno, como se diga... bueno, como se diga... y después iremos a San Jordi a, no a vender puntos de libro como quería mi hermano sino a... Sí, a regalarlos bueno, la biblioteca está cerrada y ahora lo no estamos tirando los libros en la... en la bustia en el buzón y bueno, es un poco como... Es un poco como reciclar, cuando vas a tirar la basura y reciclas, pues lo mismo. Vale. ¿Algo más? Ahí más? ¿No? Un gravis con un moku. Ahí, ¿por qué tengo...? Bueno. Sí, cuántos libros este este y sí, esto ya en el casco un por ahora o de ahora un DVD. otro Ot un juego otro juego y este li otro libro en el esto en el casco el otro en una tienda que había por ahí y mi hermano se ha ido a vender sus puntos li de libros 6 puntos de libre 6 Bueno, yo me he comprado tres libros de Lovecraft o sea, de mitos de hecho, y así que no sé cómo se pronuncia pero bueno, yo le digo estos ¿vale? y eh, bueno, y ya está y ya está, los tengo guardados ahora. Pues no. Y bueno, y mi hermano ha, ha venido... No, no, no, no. Mi hermano ha dejado, no, no, no, ha regalado... no, no, no, no. Y yo he regalado 33 puntos de libre. Vamos a enseñaros los no dibujos ven? de... ...de lo que vende. No vendo. Pero se cierra, no sé. No, no, no, no, no. Va. Ahí. No mucho, eh. No es igual, No queda. Bueno. ¿Dibujos? Es igual. Que no, que no va. Bueno, pues... Este año hay pocas... Tiendas, aparte de que hay pocas tiendas, también hay poco... ¿Cómo se llama? Pocos libros. Hay más rosas que libros. Y eso que en San Jordi, en el resto de España y el mundo, es conocido como el día del libro. No el libro de la rosa, pero... Se está cambiando, es... Sí, cada vez hay menos libros y más rosas igual como en el salón del manga y así que cada vez hay más merchandaje y menos bueno más merchandaje y menos manga, es lo mismo cada vez hay gente más pequeña en todos los sitios nunca tenemos la cámara preparada <risa> acabamos de ver uno que se parecía al chicote de pesadilla en la cocina y no lo hemos grabado iba en moto Curioso, ¿eh? Pero no tenemos imágenes. Hemos comprado esa flor de chuche, pero no es una rosa. Así que tampoco tiene mucho que ver con San Jordi. ¿Cuánto no tengo hambre. 80 centímetros. 80.